Thank you. Quintanilla, Ábalos Guerrero, Vícer Páez, Girón Pérez, Presente. Leal Marroquín, Presente. Marroquín Quintanilla, Mejía Cruz, Presente. Molina, Porto Ganuza, Orellana Luna, Presente. Paredes Santa María, Rivas Presente. Rodríguez, Sánchez Girón. Torres Cuella Valdizón García Son los estudiantes que van a seguir perteneciendo al grupo A11B Los demás que no mencioné pasan a ser del A11AC a partir del día lunes Identifíquese si le digo su apellido, General Chávez Alvarado Marroquín Arevalo Maya Cerrato Chávez Vázquez, Chinchilla, Crespin, Guardado, Guzmán Lemus, Hernández Rivas, Vlandabel del Faro, Ramírez Gandames, Romero Albanés y Triguero Álvarez. Solo uno, había. No puede ser. Su guía de práctica arranca con la parte de socialización. Primero aparece en el archivo. Después de la carátula y un apellido blanco, dice desarrollo de la programación, técnico de hardware de computacional, guías de socialización. Eso es para la socialización. En medio, bien avanzado, van a encontrar otra carátula grande que dice guías de práctica de desarrollo de lógica de programación. No me pregunten qué página es porque no tiene el número de página. Está en medio. Dice guías de práctica de desarrollo de lógica de programación Ya se ubicaron Después dice Recursos Y bibliografía y Dice 3 Ahí si tienen página 3 Página 4, unidad de competencia 1 de 3 Creación y representación de algoritmos computacionales Se ubican. Y luego viene Una práctica que dice sistemas numéricos y tipos de datos Vamos. Esa práctica no es práctica, es algo que usted debe de hacer previo a hacer la práctica 2. Eh, Esto lo tienen que hacer ustedes, yo no lo voy a revisar, pero se va a asumir que esos conocimientos usted ya los tiene, que son identificar sistema numérico binario, hexadecimal, octal y decimal y realizar conversiones entre esos números. La hace usted en su casa o donde sea. Vamos a arrancar desde la que dice práctica 2, página 10, aplicación de la metodología para la solución de problemas. Esa sería la primera práctica de este módulo. Se ubica. Práctica 2, aplicación de la metodología para la, solu la solución de problemas. Esa es la que se estaría trabajando. La anterior la hacen ustedes. Bien, vean ahí que, por dónde está y pues doblen una hojita o algo por el estilo para que no se vayan a perder. Y vamos a regresar al inicio de su manual y nos vamos a enfocar. donde dice recursos y bibliografía. Después de la carátula, recursos y bibliografía, vamos a quedar claros de qué es lo que necesitamos en este módulo para poder... La siguiente es la lista de materiales que ustedes deben utilizar y recursos que deben de tener de forma individual para poder trabajar y ser exitosos en este móvil. Recursos personales, necesitan una computadora con Windows o Linux, se recomienda Ubuntu Desktop si usted tiene Linux y con al menos un GB de RAM, yo recomiendo por lo menos dos en realidad sería tener unos 4 Windows. En el aula usted debe traer su guía de socialización y de práctica, o sea, su manual, el cual es obligatorio a partir de la próxima semana. Si no lo trae, no entra a práctica. Cuaderno de anotaciones, también es indispensable. Libreta de papel bond tamaño carta es indispensable. O páginas de papel bond donde va a trabajar, por lo menos durante la primera mitad de este módulo. También necesita borrador lápices y sacapuntas. Bibliografía de consulta Hay cuatro documentos ahí, cuatro libros Que le van a servir mucho Todos están disponibles en la biblioteca institucional Primero, curso de lógica de programación de Ricardo Sey de Vigerati. Computación, metodología, lógica, computacional y programación De Rosario Borges y Román Rosales de McGraw-Hill esos son de introducción a la lógica de programación se van a ocupar durante las primeras cuatro o semanas de este módulo luego Java como programar quinta edición de Detle en Detle de Pearson Education ese libro lo va a identificar porque tiene unas eh, como hormiguitas en la portada y luego título 2 título cuatro perdón piensa en Java segunda edición de Bruce Echel de Esos dos últimos libros son de Java Son casi biblias de Java, muy grandes Se encuentran disponibles en internet, versión PDF, si usted quiere buscarlas Están disponibles en la biblioteca Y también están disponibles como recurso electrónico en la biblioteca Para que ustedes puedan acceder ahí Siempre que lo necesiten Sitiografía y texto de consulta Aparecen tres sitios web todos están en inglés, pero son los mejores sitios de consulta. El tutorial de Java, de los documentos de Oracle, es el primero. Luego, siempre los documentos eh, de consulta de Java es el segundo. Y ese es un sitio muy interesante que habla, tiene un curso de Java, que es Course Materials de Core Servlets para que usted lo consulte en el momento que lo considere adecuado está en inglés Bien. Eh, el entorno de desarrollo con el que vamos a trabajar no aparece ahí, lo voy a describir acá aquí se va a trabajar con Windows que puede ser 7, 8, 8.1 o 10 yo no Java, versión JDK. Versión JDK. Uh, Déjame verificar qué versión fue. Las versiones La versión 8U77. El beams si quiere pues también puede utilizar Eclipse y el programa DFD Si se llama DFD Bien, hoy sí nos vamos a la práctica 2 Regresamos Y ahora solo vamos a hacer una parte de esa práctica Pero es suficiente para que se empiecen a desoxidar de la mente Práctica 2, aplicación de la metodología para la solución de problemas El objetivo es desarrollar o empezar a trabajar lógica matemática pensar matemáticamente de una forma secuencial. Los resultados de aprendizaje o lo que usted debe aprender es desarrollar el pensamiento lógico, encontrando la solución a diversos problemas. Por favor, lo pone en el vibrador, en donde se aplica la aritmética básica. Desarrollar el pensamiento lógico, encontrando la solución a diversos problemas, siguiendo la metodología para la solución de problemas, del cual vamos a hablar con más detalle en clase y es la razón por la cual no vamos a terminar toda la práctica material equipo, una libreta de papel, bond tamaño carta que probablemente no trajeron así que cuaderno, lápices, sacapuntas, borrador y calculador nociones de lógica la lógica está relacionada con la coherencia y racionalidad no únicamente está relacionada con la matemática sino con todas las ciencias Tradicionalmente se maneja que el que es bueno en matemática es bueno en lógica. Idealmente debería ser así, pero no siempre es cierto, al menos aquí en el contexto de este país. ¿verdad? Todos tenemos acciones y razonamiento lógico. Aquel que no lo tiene, pues tiene problemas serios. Por ejemplo, cuando nos bañamos seguimos un orden lógico. Cuando hacemos el café, seguimos un orden lógico. Cuando se cambia de ropa, hace un orden lógico hay ciertas cosas que no las puede hacer antes de otra no se puede poner los zapatos y después los calcetines ¿Verdad? no se puede echar el champú sin haberse, qué sé yo, mojado el pelo o pasarse el jabón con el, pelo, con el cuerpo seco, no puede no puede planchar la ropa si ya la tiene puesta ¿me entienden? todos hacemos acciones de forma lógica pero son cotidianas que nuestra mente pues generalmente no se pone a pensar en eso el objetivo de esta primera parte de la práctica es que ustedes empiecen a ver ciertos problemas y los des, lo resuelvan aplicando su lógica. En algunos casos, mejor dicho, la mayoría, va a tener que hacer un planteamiento matemático para darle solución. Bien, ejercicio. Resuelva los siguientes problemas dejando constancia del proceso de razonamiento. Oigan, razonamiento y respuesta. Primero, un chico. Gastó la mitad de su dinero en el desayuno y la mitad en el cine y se quedó con 200 dólares. ¿Cuánto dinero gastó en el cine? Dos. ¿Cuál es el signo matemático que debemos poner entre los números 2 y 3 para formar un número mayor que dos y menor que 3? Tres? tres. El matrimonio López tiene varios hijos. Cada hija tiene el mismo número de hermanos y hermanas. Y cada hijo tiene dos veces más hermanos que hermanas. ¿Cuántos hijos e hijas tiene el matrimonio López? 4. Un ladrillo pesa una libra más medio ladrillo. ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? 5. Si a un número de tres cifras le sustraemos siete, se volverá divisible por siete. Si le sustraemos ocho, se volverá, se volverá divisible por 8. Si le sustraemos 9, se volverá divisible por 9. ¿Cuál es ese número? Y 6. Cinco chicos estaban mirando la televisión. Estaban sentados en dos sillas y tres butacas. Descubra dónde estaban sentados A, B, C, D y E. Sí se sabe que A y B se sentaban en un mismo tipo de asiento. B y D se sentaban en tipos diferentes. D y E se sentaban en tipos diferentes con eso tiene suficiente veamos cómo anda en el pensamiento, hagamos el más fácil, el 4 un ladrillo pesa una libra más medio ladrillo, cuánto pesa un ladrillo? cuánto? 5 libras, libras? 2.25 Háganlo Lo que interesa es su racionamiento ¿Por qué llegó a esa respuesta? lo <risa> <¿Qué pasa? risa> está en la mitad o sea, está, Ahí está en socialización Tienen que buscar la sección de guías de práctica ¿Okay? dicen que pesa una, una libra y media hoy escuché que dijeron ajá, pero por qué si esto es correcto, por qué por ahí dijeron 2.25 por qué en qué se basan para encontrar esa solución así como en la mañana decían que una resistencia estaba mala porque la diferencia porcentual era mayor que la tolerancia establecida esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿Por qué les da una libra y media? ¿Por qué les da 2.25 libras? Ajá. Porque si un ladrillo pesa una libra y medio ladrillo, entonces media ladrillo pesa. No, yo creo que pesa. Para no, decir si media libra sería 1.5. Y medio ladrillo pesa 0.75 libras. Y 2.25 más 0.75 es 2.25 libras. Ya me dice 2.25. ¿Están de acuerdo los demás? alguien tiene otra respuesta u otro análisis Diga. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que un ladrillo y la metad, pesa una libra y medio de la mitad de eso, mitad de libra más medio ladrillo, o sea que pesa más de una libra. Un ladrillo, por ejemplo, pesa 1.5. ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? Creo que le va a dar más de una libra, ¿verdad? Sí. Tengo a ver, diga, veamos. Dice, Por favor. Dice que un ladrillo pesa una libra más medio ladrillo. Correcto. Entonces, la media, el medio ladrillo, medio ladrillo pesa una libra también. Entonces, el ladrillo pesa dos. Un ladrillo y medio pesa tres. ¿Quién piensa de otra manera? Tenemos tres planteamientos distintos. Yo a ninguno le he dicho que está mal y a ninguno le he dicho que está bueno. El problema se resuelve haciendo un planteamiento algebraico Tienen que hacer un planteamiento algebraico, muchachos Una libra, ¿por Una libra, ¿por qué? Porque dice que una libra pesa una libra Más media ¿Será que pesa más de una libra? Y me pide cuánto pesa una libra y medio Gracias. ¿Lo algebraicamente. cuánto peso la libra y medio? Aquí compañero dice 1.5, tenemos nadie pega. No coincide ven cómo se ve las cosas de forma diferente pero nadie me hace caso no lo plantean matemáticamente asignele variables a cada elemento que el peso sea una variable que el medio ladrillo sea una variable que la libra sea una variable y despeje y le va a tener la respuesta de forma mágica dos libras otro valor distinto. No digo que esté malo, tampoco digo que esté bueno. Aquí de eso se va a tratar, muchachos. Pensar, pensar, pensar. Si ustedes vienen y sí, por ejemplo, L es ladrillo, si P es el peso, ¿cómo plantaría algebraicamente esa ecuación? Según la afirmación inicial, no la pregunta. Sería P, P, P igual a P más 1 sobre L. ¿A qué? P más 1 sobre. No. L sobre 2. ¿L? P, no. P más L sobre 2. ¿Qué dice la fórmula. No, no, no. L es igual. Es igual. Bien. Dice que el peso de un ladrillo es igual a una libra más de ladrillo, como planteamos en la ecuación, si ya tenemos P y L y ya designamos. Un ladrillo más es pues una libra. Una libra más L sobre 2. Ahí, okay. entonces es 1 más L sobre 2. Dos incógnitas. Pero hay una incógnita que se la pueden quitar. Si analizan bien el problema. L. ¿Por qué? Porque no puede ir No, pues usted puede plantear que sobre 2 dos, porque es la mitad. una libra, una libra más la mitad de un ladrillo, el es de dos, Él es ladrillo y p qué es el peso de quién ¿Qué es L? Ladrillo. ¿Y qué es P? De cuántos ladrillos. De ¿Ah? ladrillo. ¿Y entonces? ¿Cuál variable se va? No son P y L iguales. No es el peso de un ladrillo el que quieren encontrar. No, no estoy hablando de la pregunta Estoy hablando del razonamiento inicial Después viene la pregunta Es que para calcular cuánto pesa un ladrillo y medio Tienen primero que determinar cuánto pesa un ladrillo Cuántas libras Eso es lo que está haciendo usted ahorita Ni siquiera está contestando la pregunta El peso P ¿El peso P de quién? De un ladrillo ¿Y la L qué es? Y entonces puede quitar L o puede quitar T porque son lo mismo. ¿Qué quiere quitar? Depende. ¿Cómo queda? Depende. Despejelo y me da la respuesta ¿Cuánto es la respuesta? ¿Cuánto pesa el arriba libras? 1.5 1.5 libras ¿Cuánto pesa un ladrillo y medio? 2.25. 2.25. Así encontró la solución. Ahí está. Hay dos tipos de ladrillos. Hay dos tipos de ladrillos. ¿Cuál es uno? Uno que contiene los, las partes. Así lo hizo yo, ¿no? medio 2.25. No, otra forma de plantearlo. No hay problema. Yo no sé si usted lo hizo así, o usted lo hizo de otra manera. ¿A qué llegamos y cuál es la conclusión? Para llegar a un resultado, por lógica de programación, podemos seguir caminos distintos. Ellos tienen una manera de programar, ellos tienen otra, él tiene otra, él tiene otra. Y como aquí no vamos a ver estándares de programación, se va a evaluar resultado es decir, que el programa haga lo que nosotros le hemos pedido ¿cómo lo hizo? por el momento no importa porque la lógica es diferente para cada uno pero al final hay que llegar al mismo resultado porque si no llega al resultado esperado su lógica está mala ¿qué otra cosa podemos ver? hay que ver las cosas más allá de lo obvio porque matemáticamente estaba expresado, pero al final, si usted se pone a pensar que son los principios del caldo matemático, P era lo mismo. Entonces, 1.5 libras. Ahora, cuando ya sabe usted cuánto es el peso de un ladrillo, responde la pregunta que está después. No va a ser las dos cosas de un solo. Porque no le va a dar respuesta. Otro elemento que se aprende, analice el enunciado del problema y segmente, vaya paso por paso. Ok, veamos el otro. ¿El más fácil? No, este no era el más fácil, realmente el más fácil era el del símbolo. ¿Qué es el 2? ¿Cuál es el signo matemático que debemos poner entre el 2? Números 2 y 3 para formar un número mayor que 2 y menor que 3. Esto significa que tenemos una secuencia numérica que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, infinito Y la pregunta es ¿Qué signo matemático debo colocar entre estos dos señores Para que el número resultante sea ¿Qué? Sea Mayor que 2 pero menor que 3 O sea, debe ser mayor que 2, pero también tiene que ser menor que 3. ¿Qué símbolo matemático hay que poner? ¿Cuál? ¿mayor que o menor que? ¿Cuál es Sería mayor o igual. No, no, sería que 2 es <F3> solo un símbolo. Sí, sería 2 menor que 3. <F3> ¿Y ah? Símbolo, ajá, ese no es un símbolo, ese es de igualdad, mayor o menor son de igualdad, no entra. ¿La respuesta. Un punto. ¿Qué número resulta? Es mayor que 2. Menor que 3. Correcto. Ahí está la respuesta. Pase. Era el más fácil. ¿Qué pasa? ¿Es que había gente muy buena en matemáticas, según vi las notas del curso. El problema es que matemáticas en el curso le evalúan memoria. Y aquí no se evalúa memoria. Sí, pues sí, no estoy acusando de nada. La memoria a mí no me importa, no me pesa. <risa> bueno, bueno, ya de seis ejercicios ya se resolvieron dos. Respondan en uno. Un chico gastó la mitad de su dinero en el desayuno y la mitad. No, quizás no, vamos a hacer otro más interesante. Ese en... no. El 5, hagan ah, el 5 está más bonito. Hagan el 5, si a un número de tres cifras le sustraemos 7, se volverá divisible por 7, entendiendo que es, si yo divido ese número por 7, debe ser resultado una división exacta, sin residuo. Si a un número de tres cifras, o sea que solo va a estar entre 0 y 999, si a ese número le quitamos 7, le restamos 7, se vuelve divisible por 7. Si a ese número le quitamos 8, se volverá divisible por 8. Si a ese número le quitamos 9, se volverá divisible por 9. ¿Cuál es el número que cumple esa condición? Aquí hay que tener claro los conceptos de operaciones aritméticas básicas. Si los tienen claros, en 5 minutos van a dar la respuesta. 504. ¿Cómo? 504. ¿Cómo lo obtuvo? Multiplicando 7 por 8 por 9. Correcto. ¿Por qué multiplicó? ¿Perdón? ¿Por qué multiplicó? Por 7 por qué razón ocupó multiplicación? Porque si era multiplicado por ese número, si le restaba una la cantidad iba a ser divisible entre él. El compañero le dio la respuesta, compruébenlo Ahora, ¿por qué llegó esa respuesta? No Ajá, pero O sea, cuando les que están dando al dividir las por ciento cuatro Siempre una respuesta falsa? ¿Seguro? Sí O sea, no es la razón por la cual encontraron ese número Hay una razón? ¿No? ¿Cuál es la razón? El problema les está describiendo un algoritmo. Y usted lo que hizo es aplicar el algoritmo contrario. Multiplicó y sumó. El algoritmo resta y divide. Lo contrario de la división es multiplica. Y lo contrario de la resta es suma. Esa es la razón por la que yo un No es a prueba y error, porque si es a prueba y error, usted así como tuvo una grandísima suerte de haberla encontrado pudo haber equivocado, se pudo haber equivocado 100 veces cuando usted tiene un problema expuesto de este tipo con operaciones aritméticas generalmente se prueba aplicando la operación aritmética inversa en este caso si me dice primero resto y después divido lo lógico sería que para encontrarlo primero multiplico y después sumo y así se encuentra Bien, les queda de tarea resolver el ejercicio 1, el ejercicio 3 y el ejercicio 6 1, 3 y 6 1, 3 y 6 Bueno, lo demás no lo podemos ver porque no, he, no les he dado la socialización Lo vamos a hacer la otra semana, el día lunes el día lunes, si el lunes hacemos la socialización, ¿verdad? Eh, voy a ir un poco rápido, así que es indispensable que lleven su guía de socialización. Hay cosas que están ahí que yo no voy a escribir ni nada, sino que simplemente lo voy a referir a la guía. Entonces, para avanzar, porque tengo que darles la, el contenido teórico, los fundamentos teóricos para la práctica 1, lo que nos hace falta, y para la práctica 2, ¿entiendes? Pero los ejercicios estos que les acabo de mencionar, que son de lógica, se los puede hacer sin necesidad de ninguna introducción teórica. Simplemente hay que sentarse y resolverlo. La otra semana, aleatoriamente, le voy a preguntar a algunos de ustedes cuál es la solución y por qué. Recuerden, me interesa o nos interesa más el por qué llegó a esa respuesta. Porque ese es el producto del razonamiento que usted tiene. ¿Verdad? Vamos a ver... Eh Adicionalmente usted debe resolver la práctica anterior, como se les dijo, esa práctica yo no la voy a revisar. Es de ustedes, que tienen que hacerla para ponerse al día, en el sentido de que aquí se va a asumir, que usted ya puede hacer conversiones entre los sistemas numéricos que aparecen. Ya se va a asumir y ya se va a asumir que usted conoce los tipos de datos que ahí aparecen. Si tiene dudas, si tiene alguna consulta, puede perfectamente ir a buscarme. Yo tengo espacio para atender a estudiantes el día lunes, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana. ¿Verdad? Ese es mi horario de consulta. Y el día martes, de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde. O sea, tiene un espacio por la mañana y tiene un espacio por la tarde. Miércoles, jueves y viernes. Solo que me agarre por ahí, pero por lo demás, paso ocupado todo el día. Repito mi horario de consulta. Lunes, de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Me va a tragar. Martes, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. ¿Estamos? Esos son horarios. Asista, llévenme. Mire, estoy haciendo esto, y. ¿Dá? Nunca llegué con las manos vacías, pues lo ideal es que usted haya trabajado, intentado hacer algo para poder ayudar. ¿Dá? Vamos a quedar hasta acá entonces, muchachos. Repito, diga. Ah, les voy a dar el listado de los que sí van a seguir siendo del B. A todos los que no mencionen se van a pasar al C. O de, mejor dicho, ya son parte del C. A partir del próximo lunes yo les voy a llevar su nueva boleta el lunes en la tarde no les afecta en las clases de la mañana porque son grupales, o sea, ahí no se segmenta ¿verdad? Eh, ahorita les digo va a tardar una o dos semanas no, les van a dejar entrar todavía Ah, este. Hasta otra semana. Va, ok. Ustedes son sección B, ¿verdad? Los siguientes estudiantes van a seguir siendo del B, los que no mencioné van a ser del C. Walter Steven, Eric Alberto, Odile Ernesto, Saúl Alexander, Andrés Renato, Katia Alexandra, Mónica Gabriela. Daniel Ernesto, Gerardo René, José Rodrigo, Lenin Ernesto, Ángel Elfibio, Teresa Abigail, Eduardo José y Samuel Anselmo. Son los que van a quedar como estudiantes del 11B. Quedan 15 personas. Los demás pasan a ser del C. Estamos. B. Por favor, nos vamos a quedar hasta acá. Ah, la otra semana ya les voy a pedir que vayan buscando con quién van a trabajar durante todo el ciclo. Eh, parejas. Sergan. Sí,